En mi oración de la mañana, el clamor mío, oh Dios, es derramando estelas de venas de agua y sal del alma, cuando mi espíritu gime, amante de mi tierra, al duelo de mi pueblo oprimido y castigado que no logra verte. Entiendo, mi Señor, que a causa del pecado de ir por otros dioses, nos vuelves la espalda y no nos quieres mirar, dejando tus pequeños expuestos al lloro de las voces de los pobres que ya no quiero oír porque me duelen sus lamentos, las blasfemias de sus bocas, el miedo cobarde del que se deja aplastar por poderes del infierno concertados para usurpar al que menos tiene, porque está sujeto a cadenas invisibles de necesidad que no se cortan por generaciones sedientos y con hambre al lado del pozo y los frutales sus manos son usadas para espantarse unos de otros como quien expulsa moscas pudiendo alimentarse como hermanos y no se ven solo gimen sus dolores y aprietan sus heridas para ver salir con placer extraño como aflora el humor fétido de las carnes habituadas al mal en sus morrales acarrean imágenes y se postran ante ellas, sumidos hasta el cuello en la lógica simplista de la inmanencia de la conciencia. Mientras tanto en las iglesias permanecen con sus puertas adornadas, cerradas por el peso de una supuesta santidad que ni ellos creen, perfumadas con aceites de constructos ocultistas al que ponen su fe para sanar. Dime, Señor, ¿qué es lo que lleve? ¿Dónde se han ido los santos, esparcidos y solos en sus cuevas, huyendo de los Saúl que rigen templos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tus juicios, yo no los quiero vivir. Mis visiones se han cumplido una a una y tema.